¡Hola! Estamos aquí en el Domo Care y vamos a ver, adivinen a quién ahora. Obviamente es jueves romántico, es jueves de enamorados porque venimos a ver al grupo duelo, Lili. ¡Ay, qué emoción! ¡Ya quiero! Vamos a entrar, pero antes de entrar a ver al grupo duelo, obviamente tenemos que toparnos a la gente a la previa de cómo se están preparando para ver este gran concierto, obviamente, en el Domo Care. Oye, sí, qué padre. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente antes de entrar. Seguimos de este lado porque yo estoy viendo a la raza que ahorita estaba sonriendo mientras estaban entrevistando. ¿Cómo estás, comadre? Bien. Oye, ya lista para ver a duelo. Ya. ¿Cuáles vas a cantar a todo pulmón? No, pues todas, ¿no? Todas. ¿Dedicadas? Obvio. ¿A quién? ¿A quién? No, oh, pues al susodicho. ¿Dónde está el susodicho? sin nombre, sin nombre. Obvio. A ver, a ver, a ver, contexto, please, vente Lili, vente al chisme, como diría, como diría Lili, chismecito time, vente de este lado, oye, no, no, no, pero ya dinos Pero si quieres no es broma A ver, ¿cómo que el susodicho está con su novia? Pues no eres la novia Ah, qué caray? O sea, tú eres el oficial No, pues quién sabe ah. o sea, oficial, porque ahorita está con, el, con la novia O sea, ay, cabrón, entonces todas van para él Pues es el Todas Mías ¿Y tú aceptaste estar con él Todas Mías? ¿no? Tú no te niegas. <risa> ya lo venía. ¿quién, no ¿Quién eres, yo no eres soy tú? Dios, yo no soy Dios para sí, perdonar. Pero a ver, dinos nombres para quemar raza. Aquí? Sí, vamos a quemarlo. Sí, din nombre, din nombre. El, primer, el, el primer nombre nada más. ¿Acabó un nombre? <risa> ¿Un nombre? <risa> La inicial. <risa> el primer nombre. El <risa> nombre no, no. Como quiera te va a ver en el video y lo vamos a etiquetar cuando, cuando reaccione. Cuando reaccione. <risa> o generen infidelidades, Monterrey. <risa> <risa> no. Es más, te doy. 200 pesos por revisar tu celular en ese momento. No. ¿verdad? Uno, ¿qué? Oye, ¿cómo estás tú? ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera. ¿Viendo a ver qué, qué se arma aquí o qué? A ver qué consigo aquí. Oye, porque se acaba duelo y obviamente hay que irnos de after o no. Ah, sí. ¿O mañana se trabaja? Pues sí, pero no hay problema. Pero no hay. O sea, el cuerpo aguanta. Yo creo que nos podemos ir desvelados a trabajar. Sí, claro. Bueno, ¿y a dónde le vamos a seguir o qué? Pues no sé. Hay que ver a dónde. Ey, ¿tu amiga qué onda? ¿Por qué se fue? Ah, ya está, vente, vente de este lado porque está agarrando la servilleta. Comadre, ¿cómo anda? Ah, no, bien, bien. Oye, ¿casada, soltera, divorciada o siendo la otra? No se puede decir eso, no se puede revelar. Ya me había sordiado, acá. Pero pues ya te alcanzamos, ¿ves? Aquí nadie se salva de las cámaras de Ciber <risa> Entonces, ¿qué? ¿Soltera? Sí. ¿Disponible para un batido aquí o qué? No, pero soltera. O sea, soltera, pero nunca sola, como por ahí Dale, dice. Eso, eso. ¿Qué vas a comer, comadre? Porque no, ya estoy nada, ya terminé. No, no es cierto. ¿Y ese no es tuyo? No, güey, bueno, sí no, no sé qué lo pediría. No, vente pedir. de este lado. Vente de este lado. Mira lo que se va a comer mi comadre. Wow. Comadre, pero... ¿Qué onda? Es para aguantar. Se acaban las 4 de la mañana. Oye, ¿cuántas te vas a tomar? No sé, no sé. ¿No hay medida? No, no hay medida. A ver, viendo a duelo, yo creo que... Hay que disfrutar y tomarnos las que caigan Disfruta mucho el concierto y también tu comida Gracias, gracias. Está grande ¿eh? <risa> Eso, échale <risa> ganas, bye Ya las cachamos comiendo un hot dog ¿Cómo está, comadre? Oye, con toda la actitud para ver a duelo ¿qué? ¿Por qué no quieres salir? No, es que mi mamá no sabe que ando aquí Pues mándale un saludo a tu mamá porque mañana yo creo que te va a ver Mami, Oli, no me regañes, please ¿Qué le dijiste? que andaba ahí por ahí, con ella en su casa. O sea, tú fuiste cómplice oh, para esta mentira. No te creas, Ah, entonces sí sabe. Pero me da pena salir. No, Hombre, ¿por qué pena? Pues me da pena. Qué bárbara, no, aquí no hay pena. Mejor dinos, ¿cuál rola vas a disfrutar más de duelo? Todas. ¿Dedicadas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, por favor, dolida. Oye, me he topado muchas dolidas esta noche. Uh -huh. Mira, ella no deja de comerse el hot dog ella <risa> le vale madre la pinche cámara güey. ella le vale madre, se tiene que chingar el jocho porque ya vamos a entrar a ver a duelo y obviamente tenemos que ir bien comidos uh -huh. ¿Cuántas se van a tomar? Como una más ¿Cuántas? ¿Cuántas? cuántas? Como seis. Sí, ya sé, ya sé, ves Bueno, una señora, una se va a tomar, deja traerme una silla <risa> <risa> Compadre, tiene cheve por favor <risa> Oye a ver, cuéntame ahora sí, ¿qué onda? ¿Cuánto tienes que cortaste o qué onda? Como dos meses. ¿Dos meses? ¿Cuánto Sí, dos meses. Dos meses. ¿Y qué pasó o qué? <risa> nada, pues ya no, pues ya. ¿Ya no funcionó? ¿Hubo engaño? No. ¿De tu parte? No. <risa> ¿De tu parte? Nada, nada. A ver, a lo ah, a sí, a ver, nosotros sabemos todo. Y por eso te estamos preguntando. Ay. A ver, márcale en este momento ¿Qué le? Sí, márcale, márcale Ay, no, no. ¿Por qué no? Ay, A ver, márcale no, en este momento como la que te No, como a la una, yo creo Como a la una, ya le marcas. A ver, ¿dónde anda y a dónde le vas a seguir o qué? Obvio Mira, Ay, y, tú, ¿y tú amiga qué me onda? A dejar ¿Y tú qué onda? ¿Soltera, casada, divorciada? No, estoy casada ¿Neta? ¿Cuántos años? Ay, a ver ¿Por pronto? pronto te vas a casar? ¿Estás comprometida? No, todavía no me da ni todavía no te dan el anillo? ¿Y sí, tú ya es lo has dado? Sí, lo que, te ¿Eh? que si tú ya diste el anillo. No. <risa> pues es que no se lo han dado. A lo mejor la mujer de repente tiene que tomar la iniciativa de dar el anillo. Ay, no, güey. Estamos en México. Aquí, aquí es de que el hombre da el anillo y punto. ¿Ya hay igualdad? Sí, la, sí, la sí lo haría, pero me voy a esperar. Te vas a esperar a ver si él te lo da. ¿Y cómo se llama? Pídselo, pídselo, la Amor. <risa> Me estoy besando, mira a ver. Él sabe quién es y si la ves, dale el anillo, compadre, ya lo está esperando. No, dame el anillo. ¿Qué pasó? Ay, ya le da vergüenza. ¿A quién le da vergüenza? Ay, yo. Vetele de este lado. Ya se fue. Pero ¿por qué le da vergüenza? No, yo dije no porque corrió. dice que no quiere salir en cámara, pero Aquí está la crema y nata. Oh, Oye, compadre, ¿listo para ver a duelo? Por supuesto. ¿Y antes hay que chingarnos un hot dog? Ah, huevo para no ponernos tan pedos. Oye, ya vi que no es cualquier hot dog, compadre. No, no pedí el jumbo pedí el porque me faltó la polaca, pero no. Ahorita vamos tranquilo. Vamos despacito. Porque después del after, ¿a dónde o qué? Pues aquí, a ver qué antro hay por aquí afuera. Ahí yo creo que sí, ya vamos más recio. Las propuestas apenas están llegando al celular. Ah. Mira nomás, qué bárbaro. ¿Cuál es la rola, compadre, que a ti neta te llega? La rola de duelo que tú dices, con esta me acuerdo de tal persona, con esta de verdad me pongo pedo, con esta lloro. Un hombre con suerte, esa me gusta. ¿Por qué, compadre? ¿Hay alguna dedicatoria? Sí, sí, me la dedicaron y todo. Por eso es que Uy, hoy ¿sí la voy a no cantar. Parece? No, pues no, no, no. No, no hay no. que quemar, porque si no los demás se enojan. Ah. Ah, ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay o okay? qué? Pues hay como dos más Oye, ¿ya están con eh, marcados el ganado o no? Ya, como las vacas ya, Como debe de ser, bien sellados Oye, pues bueno, ya saben, si lo ven, neta tiene un chingo de ganado Disfruta el concierto, ¿sí, verdad? Sí, sí bastante También quién habla? Ah, también Claro no, que no, claro que no Todas se saben No, es mentira, no me sé ninguna No, qué bárbara, ¿y quién la trajo? Ellos me invitaron. Y usted, obviamente, como buena amiga, claro, tiene que... Claro, claro que, que sí. Mi totera, la amiga mi totera ¿verdad? Sí. Oye, eh, ¿cuál es la...? Bueno, es que no te sabes, ¿verdad? Bueno, o sea, sí me bueno, el... bueno, entonces no me mientas, amiga, porque yo aquí me confundo yo quiero saber qué onda. No, Dedicada. Solo me sé uno O sea, solo conozco una. Se llama Mi Dulce Princesa y esa porque la bailó mi niña en sus 15 años. Por eso la conozco, pero de ahí en fuera nada más me sé los coros. Pero, pues, ¿te sabes algo? Claro, y como que era la idea es venir a pasarla con mamá. ¿Cuántas ma te vas a tomar? Eh, bueno, pues, ya voy con la pija. Mira ya, mira, ya vi que hasta enrollada en servilleta, güey. No tiene vergüenza la raza aquí en el domo. Esto no está bien, no tienen vergüenza. Es de la que, de la que la se la se Con razón, porque la mamá no, mamá no sabe qué anda aquí, yo creo. No, sí sabe, porque es mi hermana y le, sí le dimos permiso. Ah, pero ella es la alcohólica. Es ella. Ella es la que induce a la raza a tomar. ella Toma. peor, es peor. Lo lo peor. Que compra. era la señora de los hot dogs, Mira, bien perra ella. Mira, ¿Qué tal? A todo lo que da. Tan ricos los cochos. Bien, bueno. Soporte, dígale señora, y soporte. <risa> Gracias, disfruten el concierto. Comadre, ya está lista para ver a Duelo. Ay, ay, ay. ¿A quién? ¿A quién? A ver, ¿quién cumpleaños? Vente, vente, ¿quién, quién es la festejada? A ver, vente, este la ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo? Eh, ¿Cuántos años cumple? 26. 26. ¿Y qué dijiste? ¿Voy a celebrarlo? ¿Está aquí en el lomo. Obvio, con el duelo, ¿no? Obvio. ¿Te encanta duelo? Sí. ¿Cuál es la rola que más te gusta de duelo? Todas. Todas. Pero una a una que tú digas, esta es la que a mí, neta, no no la ponen porque lloro, o no la ponen porque me empedo, o no la ponen porque me meo, no sé, ¿cuál? Ay, no sé, pues todas. O sea, no hay una en específico. No, no hay una en específico. ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera. ¿Viendo a ver qué sale aquí o qué? Pues en una de esas. ¿En una de esas ganchas algo amiga? Ojalá. oiga seguimos con la raza porque aquí nada impide que vengamos a ver a duelo, obviamente, comadre. ¿Cómo estás? <risa> Ay, bien. Oye, ¿qué te pasó? <risa> me, me rompí el ligamento. Neta, ¿cómo, ¿cómo fue o qué? Jugando fútbol. ¿Juegas fútbol? Sí. Profesional. Saba, jugaba. ¿Neta, eres jugadora? No. ¿Se ¿Si ubicas a tigres femenil? No. eres de tigres femenil? No, es. <risa> oye, compara yo me la creo. No, es que sí parece... No, no, sí, no, sí tienes finta de futbolista, de sí, tigres femenil. Pero no, fútbol normal. Oye, entonces, pues te lastimaste, pero ¿qué dijiste? Yo obviamente no me voy a detener y tengo que ir a ver a duelo. Pero, así es, le pedí permiso a mi cirujano para que me opere hasta la próxima semana. <risa> oye, todo lo que hace uno por duelo. así de es de duelo. Exacto, le dije, oye, nada más la otra semana porque el güey veo a duelo. <risa> oye, es duelo y no puedo... Pues con una pierna, pues, nada, oh, oh, oh, nada le impide, pues si ya está aquí en el domo, yo creo que ya se las ingenia ya adentro Un poquito, sí, es lo de menos Oye, ¿con bien? quién viene? Con mi novio compare obviamente tienes que traer la ver a duelo, ¿cuál le vas a dedicar? ¿Cuál no? Ay. O sea, casi todas, okay. y todas No las de no, no, Esa desprezo. No, esa no, esa no Menos la de desprecio de... no, no, <risa> no, no, esa no Oye, ¿cuánto tiene? bien poquito Bien poquito no me digas que una semana. Pero, ¿Eh? Pero pues sí, la neta. Deja que pase más tiempo y van a ver, eh. Ya me dijo, no, a rato vas a ver, te vas a. A rato vas a sacar la tóxica y la fiera. ¿Cuánto llevan? Dos semanas, sí. Dos? Con razón. sí. No, el amor está en el aire, güey, neta. Que esto se va a acabar. No, cállate los ojos. No, no, no. Les deseamos. El show, el show. No, a ustedes les deseamos mucha suerte y que duren mucho Y esperemos que el año que viene y venga duelo Aquí no los topemos, ya tú bien bien de tu pierna Y tú compare ya con el anillo para dar Ya, ya, ya, primero Dios ya, ya. Primero Dios Ok, perfecto, disfruten mucho Vamos a seguirle de este lado Porque, comare, ¿cómo, ¿cómo andas? Ya, mira, ¿te gusta el cuadro? Sí Oye, ¿cómo andas? Pues emocionada ¿Ya lista para ver a duelo? Listísima. Sí, claro. Ay, mira, yo... sí, mira, mira. Gracias, tú también. Ay, aquí es Ya nos conocíamos. Oye, ¿cuál vas a cantar a todo pulmón? ¿Cuál es la rola favorita de duelo? Eh, la de solo contigo. ¿Solo conmigo? Sí. Ah, oye, ¿y de aquí a dónde o okay? qué? ¿Hay after? ¿No hay after? A dormir porque mañana hay que trabajar. ¿Dónde trabajas? En una empresa allá en Escobedo. Sí, bueno, si ya, si no va mañana, mañana la van a ver en el video, ya saben por qué no fue, porque anda viendo a duelo. ¿Cuántas te vas a tomar, conductora designada? ¿No hay promedio? ¿Qué onda? Con la lástima de que no tomo. ¿No tomas? No tomo. Ay, eso es bueno. Sin flaca. por sí, eso sí, también. cuida bien. Aquí traigo a mi, traigo a mi, a mi tomadora. Ya se Usted, vente, vente de este lado. Ya, ya salió. vele la cara cuando salió. ¿De quién hay que escondernos? No, de nadie, de nadie. ¿Dónde está el tóxico? Ahí anda. ¿Tú sí <risa> tienes.? Ay, ¿cómo que igual de todo? Pues. Sacar el celular. A ver, 200 pesos por revisar el celular. 500, dale. 500 en este momento. Un 500 en este momento. Sácalos. Saca el celular. Pero, Instagram, TikTok, de todo. Aquí está. ¿Segura? 500. Dale. Yo no traigo, ¿eh? Ahorita corremos. Desbloquealo, desbloquealo. los 500. No, no, es que con condiciones aquí no, ¿verdad? Tú aquí vienes a poner las condiciones. Yo aquí vengo a poner las condiciones. ¿Cuál es la rola que tú dices? ¿Sabes qué? Siempre hay una canción que nos llega al corazón, que nos hace acordarnos de alguien, que simplemente nos, nos dan ganas hasta de tomar, comadre. ¿Cuál es la rola que tú dices? Esta canción de duelo es mi favorita. Me encantan todas, pero yo creo que la de Ojos Bellos me gusta mucho. Dedicada. de loco. ¿Y dedicada? Sí, también. ¿Para dedicada. quién? Para o, el susodicho. El susodicho. ¿Qué ah. No, porque no dice nombres. El susodicho. Para el susodicho. Oye, actual novio. Es? es tu actual novio. Sí, él sabe quién es. Y sí, pero qué, ¿qué hay? Porque yo veo ojos llorosos y de Ay, todo. No, ya. Oye, a ver, dile, dile a la cámara. ¿Tú sabes quién eres? Lili, algunas palabras. Ay, no, ya, ya, ya, ya está bien, está no bien. Quiero, no queremos que llores. No, ya. ya. Bueno, as aquí, disfruta el concierto. Gracias. De este lado, oye, nada más grabando, comadre. Vente de este lado, Lili. Ah, ve que también hable, vente de este lado, no corras, ven ven de este lado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya lista para duelo. Ya, súper ¿Cuál lista. es la rola que a ti de verdad te llega y te hace acordarte del ex tóxico? No hay ex tóxico. Bueno, pero ¿cuál es la rola que te hace acordarte de alguien, de tu amorcillo, de la secundaria, de la primaria o qué onda? O de uno de Barcelona. O de uno de Barcelona, me acabas de decir aquí. <ríe> qué internacional es bien, ¿de dónde eres amiga? No, desde aquí de Monterrey. Desde aquí de Monterrey, pero a ver. ¿Cuál es la rola que te hace acordarte del de Barcelona? <risa> no, ninguna, pero de mis favoritos es la de un hombre con suerte. ¿Y el de Barcelona es hombre con suerte o qué? Espero. Ah, ya veremos, ya veremos. ¿Cuál le vas a dedicar? ¿Cuál tiene dedicatoria especial? Te compro los segundos, que pases a mi lado. Míranos, uh -huh. Que te la cante tantillo, ¿no? Sí, que ah, la, sí le... la cante. tantillo ah, Sí me la sé, pero nada, no. Un okay, pedacito, el corito, el corito. No, no, nah, así ah, está nadie, bien. Sí, ándale, ándale, compadre. ¿A poco sí? Sí, cómo no. Te compro los segundos que pases a mi lado, te compro los minutos, te los pago al contado, te compro cada beso, cada caricia tuya, te compro el corazón, te compro tu amor. ¿Qué onda? ¿Vienes a ver a Hola. duelo? ¿Estás sí. soltera? ¿Casada? No, no estoy soltera. No, no estoy soltera. No. Tengo novio y vengo a ver a duelo con mis amigas. ¿Y cuál vienes a cantar? ¿La de. ¿Cómo se llama? ¿La favorita? Platiquemos tanto. Esas rolas también me gusta. Oye, ya escuché que no vienes soltera, Ajá. pero vienes aquí a disfrutar del concierto. Sí, claro. ¿Cuál es la rola? Bueno, ya me dijiste, tú platicamos tanto. Sí. ¿Tú también? No, es muy raro que vuelva la que sí. yo vengo a escuchar. En serio, esa, esa, esa, es rola, esa es la rola que a ti de verdad te llega, te sí. pega, te hace acordarte del ex tóxico, me acuerdo tóxico. de cosas, de cosas de de... Más me acuerdo no de no Vietnam llora. Oye, pero no lloras, no, no, no, bueno poquito, poquito, te poquito, aguanto, aguanto tantillo, sí. no, oye, la no. Sí. pero es la lagrimilla tradicionera que dice ay me cayó algo al ojo, no, oye. oye y de quién te acuerdas, nos puedes decir nombre? No, no, no, sin marcas, pero ¿cuánto tienes que ya tronaste? No, también? ya, ah, o sea, entonces ya cinco no cinco te años? acuerdes, no, oye, no. es la típica morra que no supera a Lex, ¿no? No, esa sí, <risa> ¿qué tiene y qué tiene? Oye, ¿con quién vienes? Mi mejor amiga. Con tu mejor amiga, no hay amor. Eso es la mejor amiga, eso no existe. No, sí, sí existe, sí, sí. se puede, sí se puede. Sí, ¿Ustedes creen? Yo, yo opino que no, ¿ustedes qué no. opinan? ¿Por qué crees que no? Porque al final siempre se terminan enamorando y ella se ve como que nah. un pistola. Ella se ve enamorada de ti, compadre. Ah, no bien loca, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿De cuál fumaron antes o qué? No, pues no. No se dice o qué. No se dice. ¿Cuál, vas, ¿Cuál es la rola, compadre, que más vas a disfrutar hoy en el concierto? Te compro. ¿Te compro? ¿Con qué, compadre? No, pues. No digo jodidos, pero al rato se puede. Al rato se puede. Y tú, comadre, ¿cuál es la rola que dices? Esta canción me llega al corazón, esta canción me hace que me ponga peda, esta canción me hace que me acuerde el susodicho. Me a mi mejor amigo. Oh, me recuerda a mi mejor amigo. Que estoy enamorada de él. Malabaré. ¿Estás enamorada de tu mejor amigo? ¿No? Dilo aquí ante la cámara. Vamos a aceptarlo. Vamos a ponerla. Vamos a poner las cosas en orden y en contexto. Le dame un beso de amistad. Un besillo de amistad para reforzar la amistad. No, pues, Nada, compadre. No, nada. Tú no la besarías en no. Y tiene novio Amiga, ¿cómo andas de este lado? Oye, vaquera ¿Quién te está marcando? Mi prima Oye, a ver, saludemos a la prima Prima, ¿cómo andas? <risa> Porque ya va a llegar ¿Ya vas a llegar? Llegan 20 ¿En cuánto tiempo estás? Está, me está entrevistando. Ay, hola. Uh, Saluda a los seguidores de Ciber TV Digital, amiga. Saludos, odio el a ver, After en su casa escuché, ¿no? Ah, wow, no, no, hombre, es que mi amiga anda súper dolida. Viene a duelo porque está dolida. ¿Estás dolida? Sí, la neta. Sí. O sea, todas las rolas van bien dedicadas. ¿Y ¿Adivina dónde está? ¿Dónde? En el, en el Estado de México ¿En serio? ¿Y viene oh, para acá? Wow. Sí, siento que están como que medias happy ¿Eh? Yo ya las vi eh, Fíjate, yo no lo quería mencionar Pero yo ya las veo media, Medias, medias, entradonas No, eso es secreto Oye, ya vienes entradona? Es que tenemos que estar en mood ¿Tenemos que estar en mood? Olivas, o no? No, oye no. Poquito, poquito ¿Dedicadas para quién? No, para nadie, es para mí, porque me encanta Duelo. ¿Y tú, comadre? Ella me lo compró, yo soy su acompañante el día de hoy. Mira nomás, o sea, de mejores amigas a ver a Duelo. No, sí. Ah, no, sí. Sí. Obvio. Sí. Obvio. Oye, ¿y a ti cuál es la rola que más te llega al corazón de Duelo? Ay, no sé, todas me gustan. Pero una que tú digas, esta rola es la que más me llena. Bueno, la que más me gusta, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Y qué hubiera sido de tu vida? Ah. <risa> ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de tu vida si no lo hubieras conocido? Es un misterio, es un misterio. No, no, no, no yo creo que no estaría aquí. Neta. Ahorita ya está dolida. Porque ya le gusta duelo con La esa. Parte rola. Si no lo hubieras conocido, pues no te hubiera gustado no duelo. gustado duelo, claro. Mira, pero tú nada más dices y sueltas y quemas y todo. Pero tú, ¿qué onda? Pero tú, ¿qué onda? Pero tú, ¿qué onda? ¿Yo? Y sí, pues tú, o sea, nada más andas quemando ya a las amigas, pero tú no dices nada. Ah, es que. Yo, ¿no? El tóxico está guardado. tóxico está guardado, claro. O sea, si ¿sí tienes novio? Ah, no. Ah, pues el tóxico está guardado. Ah, guardado para otro momento. Sí, para otro momento. Porque al rato va a llegar. Nos conocemos, puros sí. amigos ahorita, puros, puros amigos. amigos. ¿Y vienen con amigos y amigas? No, nada más venimos nosotros tres. A disfrutar, a ver qué, qué sale. Noche de chicas. Oye, qué onda, compadre. Ya vi que tienes grandes, gruesas, delgadas y de todo. Sí, aquí para que vengan a probar Crazy Dogos. Tenemos el Jumbo, del de res y del de polaca. Y ya se lo no, Yo quiero uno Jumbo. ¿Te te antojó el, el Jumbo? Oh, sí, se me antojó la salchicha así enorme que se sí, veía. bárbara! Oye, ¿tienes muchos clientes? Sí. Generalmente cuando la raza ya sale, ¿no? Ya sale con las copitas de más que dice, vamos al Crazy Dogos a echarnos unos buenos hot dogs. Llegan antes de entrar al domo, cenan, igual cuando salen, eh, de nuevo, otra vez a cenar. ¿Y tienen, cuánto tienen aquí en el Domo? Eh, ya tenemos seis años aquí, ¿Seis años? cinco seis años. Uh -huh. Cinco seis. o seis, decídanse. Seis años. Seis años, y obviamente siendo los mejores hot dogs de todo Monterrey aquí en el Domo cal. Claro. Oye, ¿con quién vienes? Con Sara. Ah, ¿Cómo estás, Sara? <risa> bien, bien. ¿Novio? No. ¿Cómo no? Yo veo que aquí hay mucho amor de por medio, en no, serio. No, no, no, en serio, ¿qué son? No, amigos. Amigos. ¿Pero quiere ser algo más de Sara? Eh, no me pongas en esta situación Pero sí o no, compadre eh, Yo no voy a contestar Ah, eso quiere decir, sí Sara, tú quieres ser algo más de... ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos ¿Tú quieres ser algo más de Carlos? Sí, Yo el amor lo veo en el aire Oye, no, pero aparte con este concierto Como que se van a enamorar, ¿no? Pues es que ese es el objetivo, ¿no, compadre? ¿Qué dijiste? voy a traer a ver a duelo Para que surja, surja el amor no, qué esperanza. Dile. No, pues no sé. Lo invitaste tú. Ajá. dijiste, vamos a ver a duelo y ahí, capaz, y surge esa llama del amor. No, es porque nos gusta los dos. Oye, ¿cuál vas a cantar? La de adicto. ¿Por qué eres adicto a él? No. Míralo a los ojos. ¿Es Aries el amor de tu vida? No, no es Aries. Ah, no. Ah, todo asigno y todo te sabe. Sí. Disfruten mucho el concierto. No, gracias. Vendiendo este ambiente agropecuario que me encanta. Oye, eso es un insulto para mí. Los ojos, qué esperanzas. Oye, botas, sombrero, este, que las tejanitas, de todo. De todo aquí, aquí estoy viendo los sombreros, o se me antojó comprarme uno. ¿eh? A ver, vamos a ver cuál te queda. Vamos a ver cuál le queda de sombrero a Lili. Para que se vista también como la raza y sea solidaria. Compare, ¿cuál le queda? ¿Cuál le queda? Mire. Esta, esta, mire. A ver, pónselo, pónselo. Ahí está, mira. Mira, voltea, voltea, Lila, a la cámara. Ya estoy lista. ¿Ya ¿Sí? estás lista para ver a Duelo? Sí, ya estoy lista. Como si te entrevistara. ¿Cómo andas? Yo ya ando súper bien. A ver, aquí como que veo unos chicos que quieren salir. Desde hace rato los vi. A ver, pásale para que... Ven, vente, vente. A ver, pruébate el sombrero. Yo creo que es de ahí. ¿De aquí es? De aquí es. ¿Cuánto compare? ¿Cuánto es lo menos? 250 250 de una de una de una saca el dinero saca el dinero Ahí va Ahí va el quinientón compadre la feria la feria de regreso Hijo. Comisión porque te vendí un sombrero <risa> sí, sí verdad Sí, ¿cómo no? Sí, no? a mí, a mí porque yo fui la modelo. ¿La ¿Ves? Más. ¿A quién hay comisión? Hay un sombrero de regalo o no? Híjole, sí, Lo, nos los cobra el patrón, ¿eh? Hombre, qué esperanzas. Gracias y disfruta mucho el concierto. Muchas gracias. Ya te quedó con ganas, ¿eh? ¿Dónde está el novio? No, no, no es mi novio. No, no si no, es tu novio. No, no es mi novio. ¿Quién es? Es mi, es mi amigo. A ver, vente, compadre. Mañana compañero de trabajo. Ay. Mañana, ¿Mañana se trabaja? Sí. Mañana nos vamos a ir a trabajar en vivo. Compare, ¿dónde trabaja? No se puede decir dónde trabajamos, pero... Ah. Trabajamos. Por, pero, ¿por qué? Pero trabajamos. ¿Por qué no okay. se puede decir? Sí nos permite estar juntos o qué? Por la, el tema del COVID. Ah, o sea, no se puede salir y ir a trabajar por temas sí, de... Porque sí, por salir un... Pues ya te van a ver mañana, güey. Sí, no, Ay, pues, no, no, pues vea. El... Te... Va a estar bueno el piniquito, como bien, quieras. Finiquito. Ahí está la feria, comadre. ¿Dónde está el tóxico? No, no hay tóxico. Es tu casa, ¿qué? pero no es tóxico. Ah, no, no es tóxico, pero lo dejaste dormidito. ¿Y tu amiga? No, quién sabe. Ah, quién sabe, ya se debería ir de fiesta. ¿Y tu amiga, qué onda? ¿Dónde está el tóxico? No, no tengo. ¿Soltera? Sin compromiso. ¿Viendo qué sale aquí en el domo? ¿Qué? Sí, a ver qué. Mira, qué bárbara. ¿Cuántos años tienes primero? 19. No, canija, qué bárbara. Ah, Bueno, eh, no, yo, yo digo qué bárbara, pero es de mi edad y no hay pedo. O sea, yo, yo creo que mucha raza aquí viene al domo a ver qué se topa, a ver con quién sale, a ver a quién canta y todo el rollo, ¿no? Pues sí. ¿Vas a tomar? No. Ay, güey, ay, güey. ¿Qué? Oye, ¿vas a tomar? No. ¿Te da permiso los papás de estar aquí? sí. ¿Cuántas? ¿Ya, dije, ya dijo que vas a tomar. Dijo que se iba a poner bien. Peda porque quería llorar. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Esto va aquí. Pero ¿por qué quieres llorar? <risa> no, no, más. <ma>. Mira, <risa> ya estoy llorando, duelo ya. Por un tóxico, creo. No. Por, por el ex que todavía no olvida. No. Ya fueron todos. Ya fueron. ¿Ya están olvidados? Ya. Yeah. Bueno, entonces disfruta mucho el concierto. Ah, muchas gracias. Sigue por favor tu camino porque te ganan tu lugar y para qué quieres ¿Cómo está? Muy bien gracias. ¿Ya lista para ver a duelo? Listísima Oye, con toda la actitud Claro ¿Cuál es la rola que más te llega? Pues todas me encantan ¿Cómo que te viniste sin permiso? A ver. Ay, sí, no, pues escondidas del marido ¿Y dónde lo dejaste? Con las niñas Tiene que cuidar a la Bendy Claro y, ¿Y tú obvia disfrutar Duelo? Sí, con las amigas, mira, aquí vienen todas Disfruten el concierto gracias. ¿Por qué te quiere llevar o qué? No sé, dice que ya tiene mucha prisa. Ya tiene prisa. ¿No será porque no quiere que la vean contigo? Ah. Ah, nunca lo habías Piensa, no. échale ¿Sí? coco. ¿Eh? Échale, sí. A ver, ¿qué pasó ahí? No, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres que te vean con él? No. Porque. ¿Por novios, amantes. Somos amigos, novios y amantes. De todo. Y no quiere que la vean con. No, es lo que no entiendo no. Pero ¿qué pasa? Un besito. Ciérrala. Ahí está, el amor está naciendo aquí en El Namocare. Oye, ¿y se sella? A huevo. Oye, compadre, ¿cuál es la rola que más disfrutas de duelo? Ah, todas, güey, pero bienvenido el amor. Puede ser una. Y bienvenido no? por siempre. A huevo. ¿Y tú, comadre? Nada, solo contigo. ¿Solo con él? Sí, claro. Oye, aquí hay puro amor. Ay, ¿cuánto llegan? ¿Cuánto llevan? No, ya son años. Como ¿Cuántos cinco? años? Como cinco años. Cinco condenadas y te andás escondiendo, <risa> mendigota. No sé qué, ¿por qué se me escondiendo? No, pero ya, ya hay anillo de por medio. No, todavía no. no ¿Qué? ¿Qué? No. Da, no, no le quiere dar el anillo, comadre. ¿Cuánto, cuánto, com Yo quiero, yo quiero, yo quiero saber, yo quiero saber el business. Yo quiero que cierren business. masking. Ahorita ya. Ahorita ya dice que cerraran el business de un sombrero. Entonces, yo creo que a ustedes se les ve cara que van a comprar un, un masking. No, yo no fumo. ¿Y tu amiga? Sí, sí, pero... Bueno, ¿cuál quieres? Eh, ¿Me lo vas a pichar? ¿Cuál? No, dime cuál primero ¿Se me lo vas a pichar? Sí, este. Ahorita negociamos, espérame Sí, este, este ese. ¿Cuánto? ¿Cuánto está? ¿Cuánto es lo menos? 200 ¿Cuánto es lo menos, compadre? Ah, es que más... pa para que se anime, para que se anime ¿Cuánto estarías? ¿Cuánto dispuesta a pagar por ese más? No, espérate, ¿este qué es? A ver, chécale bien A ver Chécale bien, chécale bien ¡Ah! ah. Mira, mira, dinero para aventar para arriba, ok. A ver, ahí está, ahí, ahí están los 200, hay que hacer business, hay que hacer business en este momento. ¿Cuáles 100? Dale los 200, <risa> hay que, a, a, a los conductores no les pagan tan bien como creen, en serio, en serio. Oigan, ¿ya listas para ver a duelo. Sí, muy listas. Con toda la actitud, sí, mira. ¿con quién viene? Con mi novia. ¿Con quién? <risa> Con una amiga. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame. Ya, ya lo dijiste, ya lo dijiste, vienes con tu novia, ¿dónde está la novia? Te está negando, la estás negando, ¿A ¿tus papás saben? Claro que sí ya saben, vente de este lado, es que me dicen, no sé si los papás saben A ver, a ver, a ver, aquí oficialmente en las cámaras de CiberTV, son novias son novias se hinca, se hinca en este momento. Va a haber anillo de por medio. Sí, ya, ya. sí pronto, pronto. Pronto, ¿cuántos, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Y tú, amiga? ¿Cuántos crees? Ah, no, siempre me aplican eso, unos 18. No, hombre, ojalá. 24. 24, está bien. Rango de edad, promedio, ¿cuánto tienen juntas? 22. ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Qué en coche? ¿Qué bárbaro? Que ya sabe, ya sabe lo que hace. A los 22. Ah, ah eh, ya sabe lo que haces tú, no ella. Las dos. Las ya sabes también qué hace ella. Sí. Y por eso estás ahí. Sí. Ah, condenada. ¿Sabe bien o no? Esto sí. Eh, fue buena compra. ¿Cómo está? No me compares está, está con madre. Sí, bueno. Oye, bueno, ya. ¿cuál, ¿Cuál es la rola a ti, comadre, que más te llega? Esa rola que dices, me pone a tomar, me pone a llorar, me pone hasta atrás. Amiga Soledad. Amiga Soledad. Ay, hijo. No, pero, pero ella está, neta, como, como novia tóxica en este momento. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué neta haces caras? ¿Por qué, no, no. ¿Por qué si dice algo te enojas? ¿Te molesta que el público la vea y que salga en cámara o qué onda? No, no. ¿Y tú cuál es la rola que más te llega? A veces. A veces. ¿A veces te llega? No, a veces se llama. Ah, yo dije, a veces le llega, qué bárbaro. Oye, entonces esa es la rola que más vas a disfrutar. Sí, así es. ¿Ya es tan tarde para el concierto? ¿no? Ya. ¿Ya casi inicia? Sí, es que... Pues Delen ni, a ver, pero se llena el amor con un besillo, un besillo. Ah, no, un besillo. Un besillo, un besillo, un besillo. Acabo, la mamá ya sabe. Beso, beso, beso. Ay, quedó bravo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Con toda la actitud? Al 100 Entradona. No, todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Ya, estoy preparándome empezar. ¿Cuántas aproximadamente? No hay cálculo, no hay un promedio, no hay las cálculo. que el cuerpo aguante. Exactamente. ¿Cuál es la rola a ti de duelo que más te llega? Esa rola que tú dices, esta me hace tomar, me hace acordarme de alguien, esta rola me hace llorar. La de quise. Quise, quisiste y no se pudo. Y no se pudo. ¿Y dónde está no, ese tóxico? Está no, pero siempre me ha gustado esa, como que fue la primerita que me aprendí y de ahí me gustó. ¿Pero dedicada para alguien? Él sabe para... ¡Ay, no! El... Para el ex. Tú sabes quién eres. ¿Cuánto tienes que te dejaste con él? No, es broma, eso no se dice. No, mira, ya ya, ya vino, pero ahora nos cuentas todo el chisme. ¿Cuánto tienes que cortaste o qué? No, ya, ya, hace rato. ¿Ya hace ratón? Felizmente soltera. Soltera. Viendo a ver a quién sale aquí o qué. Sí, a ver, ándale, ándale. ¿No les gustan a ustedes? Bueno, de los buenos. ¿No les gustan a ustedes? Ah? No, casi no. No, qué bárbara, disfruta el concierto. Gracias. Sí, Raza, llegamos al final de este color, de esta previa al concierto de duelo. Nosotros ya vamos a entrar para disfrutar el concierto y al rato les vamos a traer también la notita para que ustedes vean cómo se vivió el concierto dentro. Pero el ambiente afuera, Lili... Se la pasó genial, creo que la ambiente está chingón. Sí, la verdad, sí, todos están de que bien preparados y listos para cantar las canciones de duelo a todo pulmón. Pero no se pierdan las partes más importantes de las entrevistas en, en nuestro TikTok de Ciber TV. Ya lo saben, nosotros vamos a venir mañana también, mañana vamos a estar aquí en el concierto de Intocable y pronto también van a ver todas las entrevistitas que estamos haciendo con toda la raza. Gracias a toda la raza que accedió, yo soy Kenji Reyes. Y Lili Oriones. Y reportamos para Ciber TV Digital. Bye. Bye, bye.